Hola, buenas días, mis curlis. Mi nombre es Carmen Mangue y soy la fundadora de curlimangue.com, que ahora es curlimangue.org. Ya les explico en otro video por la razón por qué ha cambiado ¿vale? la dirección. Antes de hablar como se lo que sé lo que es la caída del cabello. Y, y las razones que pueden llevar a caer el cabello, algunas de ellas, eh, voy a recordaros que estamos todavía con el coronavirus que nos es, está omnipresente y que, que lo más importante es eh, luchar contra él con las herramientas que nos han dado, la mascarilla y guardar distancia, ¿vale? Y hacer caso a lo que nos dice sanidad. Y no asistir a lugares donde hay muchas aglomeraciones de personas, ¿vale? Porque… Así es la mejor forma de protegernos. Y ahora, dicho esto, que es muy importante, vamos a pasar a lo que es la caída del cabello, ¿vale? Yo he puntualizado uh, un, dos, tres, cuatro, cinco razones, pero hay muchísimas más. Pero a mí estas parecen las principales, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar por el tema de enfermedad. Si tienes, eh, si tienes cáncer, eh, el tratamiento puede hacer que se te caiga el cabello, aplicarte la radioterapia o la quimioterapia, ¿vale? Si tienes hipotiroidismo, también puede hacer que se te caiga el cabello. El tema, los medicamentos, hay algunos medicamentos que tienes también, que tienen tendencia a que se te caiga el cabello, ¿de acuerdo? Es importante. El tema emocional, cuando tienes la pérdida de un ser querido o algo, algo importante sucede en tu vida que, hace que que tengas mucho estrés, puede hacer que se te caiga el cabello. El tema laboral, la incertidumbre que vimos ahora de muchas personas que no saben si volverán al trabajo, si las llamarán, eh, que no les llega el dinero... Todo esto puede hacer que se, se caiga el cabello, ¿vale? el tema laboral, unido al tema económico, ¿vale? Nutricional, la falta de, de, la mala alimentación, el no comer bien, el no tener alimentos bastante, bastante vitaminas, también puede hacer que se caiga el cabello. Entonces, en mi caso, yo hace unos meses, hace más de casi un año, empezó a ver que se me caía el pelo, pero bastante, mechones de cabello y se me quedaban, pero trozos, y eso me pasó cuando se murió mi pareja, eso me pasó, se me cayó, se cayó el pelo, se me quedaban trozos de cabello en la almohada. Pero yo se me recuperó muy bien el cabello, lo tenía estupendo y maravilloso, Y de repente pensé que se me quedaba el pelo. Entonces me asusté y pensé, madre mía, eh, seguro que tengo algo, o sea, tiene que ser, ¿por qué se me cae el pelo? ¿No? Porque, aunque es verdad que tú lo achacé que se acaba de mi padre, se murió eh, el año pasado. Eh, pensé que también es el estrés y todo lo que había pasado ahí con, en, en el trabajo en, en, en, en Malabo pues hizo que mi pelo se si cayera, ¿vale? Entonces, lo que hice fue ir al médico, que es lo que siempre hay que hacer, ¿vale? Yo busqué en internet, pero en internet a veces es muy confuso, entonces es mejor irse al médico. Entonces, el médico me hizo unos análisis y me diagnosticó hipotidurismo, ¿vale? Que me cuesta decir la palabra, que al, al principio me asusté muchísimo porque yo había leído de esta enfermedad, y, eh, y tenía consecuencias bastante malas, ¿de acuerdo? No llegan a ser como el cáncer, pero sí que podía tener unas consecuencias y no podía remedio catastróficas, ¿vale? Entonces, eh, lo que hizo la doctora fue recomendarme medicamento, porque además si podéis ver eh, mi pelo, la verdad es que se... Es... Ahora este lado está un poco mejor, pero sí, se estaba cayendo muchísimo, o sea, toda esta parte. Esta caída y, y estoy intentando pues, tomarme el medicamento y recuperarlo. Entonces, la verdad es que yo aquí estoy aquí estoy hoy aquí, estoy un poco nerviosa incluso porque me gustaría explicaros que las personas que tenéis esta dolencia, el hipotiroidismo, eh, no hay que desesperarse, ¿vale? Hay que hacer lo que el médico te dice, hay que tomarse el, el tratamiento. Es un tratamiento que yo no sé, pero a mí, por ejemplo, me produjo al principio eh, dolor de tendones, me costaba andar y yo que he estado, he estado, soy promotora, he estado maquillando, me costaba muchísimo andar, me costaba muchísimo la espalda, me dolía. Entonces, lo que estoy haciendo ahora, que ya yo llamé a mi doctora y me dijo que podía dejar de tomarlo hasta que eh, fuera a otra, a, otra, a otra consulta, vale, pero porque, claro... Con todo esto del coronavirus, no se hacen no, no se hacen consultas presenciales todavía. Entonces lo que yo he hecho ha sido, en vez de tomarme la pastilla entera, tomarme mitad de pastilla porque no quería dejar de tomarla, de acuerdo. Entonces, pero cuando ya vuelvo a todo lo normalidad, me voy a bueno, volver a, a ir a mi médico para que me diga que tengo que hacer, de acuerdo. Eso es muy importante no dejar de tomarse la pastilla de repente, ¿vale? Vale. Entonces. Eh, Además de lo que es eh, la caída de cabello, también puede producir, pues, dolencia de huesos, sensación de frío, aumento de peso. Entonces, es muy importante cuando tienes hipotiro hipotiroidismo controlar muy bien el peso y hacer mucho ejercicio. que claro, debido a que no, hasta que te empieza el efecto, como tienes falta de ganas de hacer cosas, eh, no tienes ganas de, de, de nada, pues eh, estás más sedentaria, ¿vale? Entonces, hay que intentar luchar contra esto, ¿no? Yo lo hago todos los días. Eh, para no eh, adquirir mucho peso porque tampoco es bueno para los huesos y de mientras estoy esperando pues que mi pelo pues se vuelva a crecer vale. eh, yo sé que muchas veces las mujeres negras no cuentan eh, determinadas cosas porque les da vergüenza pero yo creo que es importante que yo diga que sí que muchas mujeres negras que eh, están sin pelo, porque eso me pasó trabajando. Eh, una señora me dijo, ¿cómo es que vosotros las mujeres negras siempre perdís el cabello de frente? Vale, tenemos tendencia a la, a la alopecia frontal, pero también muchas de las personas, es cierto que si yo, a mí no hubieran diagnosticado hipotidurismo, hubiera pensado que era una cosa normal que pasaba a todas las mujeres negras, y no es verdad, porque yo conozco muchísimas mujeres negras que tienen todo su pelo y tienen mi edad. Entonces, mi caso es un caso en el que yo tengo este tipo de, de problema porque tengo hipotiroidismo que, que produce caída de cabello, vale, también hace que puedas engordar, entonces hay que controlar mucho lo que comes, no todo el mundo les engorda, vale, y luego también es es verdad que las pastillas eh, también hacen que muchas veces que te adelgaces, vale, o se hace un efecto eh, contrario, el, el tener hipotiroidismo hace que engordes muchas veces, no todo el mundo engorda, vale, pero sí que es una de las consecuencias y luego la, el medicamento puede hacer también unos efectos fáciles que adelgace. O sea, que eso cada, cada persona, eh, ya sabes que el medicamento reacciona de una forma u de otra, ¿vale? Lo que yo puedo decirles es que a mí, por ejemplo, el, el tomar mi pastilla y tomar la mitad que me estoy tomando me ha ayudado a que no me duelan los tendones, ¿vale? Porque el que me, lo que me estaba tomando yo hacía que me doleran mucho los tendones y la espalda. Pero siempre lo que digo yo, hay que ir al médico, ¿vale? Hay que ir al médico. Y no hay que tener vergüenza. Yo creo que las mujeres afro tenemos que empezar a hablar... De las cosas que nos pasan, porque hay mucha gente joven que a lo mejor tiene el mismo problema y no sabe qué es lo que le pasa y no sabe qué hacer, ¿vale? Entonces, es importante hablar las cosas. El hipotiroidismo no es, o sea, no es, no es, no es, no es algo, no es como haber cometido un crimen. Estás mala, tienes una enfermedad, tienes una dolencia y te ponen un tratamiento y ya está, ¿vale? Existe es el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. El hipertiroidismo lo que hace, te hace es adelgazar muchísimo, o sea, te, te adelgazas muchísimo, ¿no? Yo, entonces, yo, yo me metí en un grupo en el que hay personas que tienen hipotidurismo y también hay gente tiene hipotidurismo. Entonces, hablamos y nos contamos lo que nos pasa. Y eso es importante porque eso te da tranquilidad de que no soy un bicho raro. Hay otras personas como yo y están llevando el tratamiento fenomenal y tienen unas vidas súper normales. Es verdad que la pastilla ya la tienes que tomar por vida. Es como una enfermedad crónica, pero bueno, si te si eso te pone bien y no to, y en no en todos los casos en los casos ya muy graves vale pero a lo mejor si a ti te pillan a tiempo a lo mejor lo tienes que tomar durante un tiempo y luego ya sigues tu vida normal sin tener que tomarlo pero esto ya te lo tienes que ir al médico entonces yo lo explico porque para mí es importante que las próximas generaciones o, o si sea, hay una persona joven que lo tiene que no se asuste que no pase que le que no piense que le pase algo terrible que, que, que, que no, que tienes solución, ¿vale? Y que vayas al médico, si empiezas a notar caída del el cabello y que te diagnostiquen. Si vas y no que eso es fenomenal. Pero si dicen que tienes esto, no te agobies, ¿vale? Que no pasa nada. No te agobies. Y nada, eso es lo que tengo que decir por hoy. Espero que a la gente le haya gustado mi vídeo y que, bueno, y que sepáis que, bueno, que estoy aquí para ayudaros en lo que queráis, en lo que necesitéis. Y nada, y un besito nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que tenéis mi página web y que podéis ver todos los posts que tengo y la tienda que tengo de cabello, de extensiones y libros que he buscado en los libros estupendos para recomendaros porque sí que os encanta la lectura. Así que nada, un besito. Os quiero. Chao. Cualquier información que necesitéis, no os asustéis, ¿vale? Decírmela. La tengo que buscar, os la busco, ¿vale? Y sobre todo, mira, lo más importante es saber lo que te pasa y ya está, ¿vale? Chao.